No, no, no, no, no, que chupame el culo Pero es que es inofensivo, si ¿sí? quieres, míralo No, mira bichos, hijo de puta Eh, como sea, mira ¡A mierda! ¡Golcho, tu madre! ¡Oh, weón! Bueno, ¡Lo tengo ¡Ah! <tose> ¿Y ahora qué hacemos? No lo sé. Hey, ¿Qué te hacemos? Cállate, hijo de perra. Sí, porque yo ya tengo uno hace 8 días. Soy la mera verga. ¡Ay, yo ya tengo uno! Así que. ¡Ah, chúpame el culo! Bueno, no tienes culo. Ah, mierda, ¿verdad? Soy de fuego. Competitario fuerte. ¡Cállate, Lefi! ¡Oh, mierda! ¡Ay, bebés! They're gone, we are free of them now, but we look on To the moment that we see The next slice of cake A step closer to the price brought on by Cake and Steak Ok, chiquitines y chiquitunas, esta vez nos pone 844 personas votaron, oh, esa es una cantidad muy alta, pero no lo suficiente, sí, verdad, es como se votaron, miren, un episodio, sí, chúpame el culo, oh, mierda, como se daremos pasteles, sí, culón, oh, ok, ya, esponji, creo que toma tu pastel, de vale. madre, Fari, como eres mi hermanito, te doy tu pastel, Ey, eso no es injusto. Cállate, Pablo! si no te mando la mierda. Ah, oh, mierda, creo que sí estás en lo correcto. Ay, carajo. Ay, vale verga, toma. Oh, chingadera madre. Estoy feliz. Ok, solamente quedan tres pasteles. ¿Y para quién será? Oye, sabía rico. Bueno, como sea, Leffy. Creo que te quedas con un pastel. Sí, putos. ¿Y ahora qué sigue? Flower, oh, mierda, Flower, no, Flower, no, Flower se queda con un pastel, así que chúpame la... Pues no, nada, mentira, primero mete el bubble, así que toma. Y ahora, Flower versus Rocky, vomitón contra pesadona. ¡A la mierda! ¡Yo voy a elegir! ¡Oh, mierda! Ahora juntamos los ADNs y vamos a ver qué pasa. O oh, quién gana. El que tenga más votos pierde. Sí, el que tenga menos pierde. Ah, cochermare! ¡Aaah! Ay, bueno, ya cálmate. Ay, chúpame el culo. Creo que Rocky se va a la mierda. Y Flower sigue en el juego. Sí, putas. sale, Alephi. Bueno. Oh, carajo, el culo. Esto no se ve bonito. Bueno, chúpame el culo. ¡Ey! ¡Mira eso! Ya perdimos al vomitón. Sí. ¡Oh, ok, no, ya. Bueno, y ahora irán a algún lugar. ¿Qué lugar? ¿Un lugar? ¿Un lugar como? ¿Un lugar específicamente? Sí. Yo tengo una casa del Minecraft, putos. Yo también tengo una casa del Minecraft. Lo menos ¡Ah, tengo mi casa! ¡Mi casa! Bueno, ahí tenéis más casa. Oh, Yuja. Bueno, como sea. Así que sigamos con esta madre. Y ahora irán a un lugar. Será el volcán. ¿Qué? es ¿Un volcán o okay. qué? verga. Así que, ¿quién dice un volcán y quién dice que no un volcán? Oh mierda! Creo que me han ganado. Bueno, como sea. Vamos a la verga. Sí, oh. ¡Al volcán! ¿Qué? ¿Un volcán? ¿En serio? El volcán está a punto de volvutar. Así que la mierda. Bueno, tienen que escapar de aquí antes de que el volcán se vaya a la chucha. Sí, verdad. Vámonos aquí, sí, puto de Fernán. Aquí, eh, espera, podemos remolernos no, no revivir. Algo así. ¡Eh! ¡Ja, ¡Soy de fuego! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hey, ¡Soy Bubble normal! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Con eso por mi viejo! ¡Ay, está caliente, weón. ¡No quiero, weón. ¡Ay, tira! No sé, maricona! ¡Ah! <risa> oh, <aborto>, fallido! como locos de ¡Sí, total! ¡Sí, parkour! ¡Tap, tap, tap! tap coche coche putas! <risa> <risa> ¡Ay, putos! Eh. ¡Oh, susha! ¡Ay, ya voy a llegar vamos! A ver qué va a llegar, putos de fer, ¿no? Porque yo voy a llegar, si sí, que chupanme el pico, porque soy la mera verga <risa> ¡Ay, me ¡Ay, a... ¡Ay, Dios mío. ¡Ay, ya me a! Salir aquí? Todo caso. Sí. Oh, mierda. Creo que sí, nos jodimos. ¡Oh, carajo! ¡Oh, Dios mío! Creo que ya. Bueno, ya. Está... Bueno, ya. Creo que se ha ido a acabar ese episodio. Sí, además eso es un poco. Flower no participa del Kekastick. Y Fabi tampoco. Así que bueno, ya, chan, chan. ¡Sí! Barbara, Leffy y Spongy participarán en el Kickastic. Así que ya saben, escribimos los nombres con el culo, así que ya saben que ellas participan. Mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, Eh, oh, mejor me transformo en metal yo